Someone has sent you the digest of angry tweets about this. I can tell that you're like ready to fight with the, with the people online. And that's not a competitive threat against PlayStation. That's just a, a pragmatic way of looking at it. This brings me back to game streaming, right? Because one way you could get Call of Duty on PlayStation. Native Call of Duty on PlayStation, not linked to them having to the carry Game Pass. If they want a streaming version of Call of Duty on the public, we could do that as well, just like we do on our own consoles. There's nothing behind my back. Okay. It is the Call of Duty, Modern Warfare 2, doing great on PlayStation, doing great on Xbox, the next game, the next, next, next, next, next, next like, like, native on the platform, not having to subscribe to Game Pass, so does not have to take Game Pass on their platform to make that happen. There's nothing in it. We want to continue the ship Call of Duty on PlayStation bien, yo creo que si sí. con esto no se han dado cuenta de que aparte de que Activision va a ser sí o sí de, de Microsoft eh, de que Phil Spencer eh, les ha dicho sí, nene, sí, vais a tener el Call of Duty lo que sea con tal de que no me no me deis la vara, aparte yo no voy a perder y voy a seguir ganando dinero vendiendo los juegos a vosotros o Después de esto, ¿qué problema tenéis? Pues yo nunca entraré en Microsoft. Bueno, pues entonces es hora de que te metas en el mundo fantástico del PC. Con la nueva Nvidia GTX, con la nueva Nvidia GeForce RTX 4090. Que los de IGN parece ser que no saben muy bien cuánto vale, ya que afirman aquí en su página prácticamente afirma de que eh, la NVIDIA GeForce RTX 4080 ¿4.080? 16 GB Founder Edition que se lanza mañana por unos 1.500 euros 1.500 euros escuchad esto una tarjeta gráfica destinada en gran medida al uso profesional. Hoy la nueva generación de GPUs ha llegado por fin a los jugadores de PC menos adinerados. 1500 euros. 1500 euros. 1500 euros, es. 1500 euros. Pero por supuesto esto es la RTX 4080. Cuando me voy a la página de Nvidia aquí os voy a dejar el enlace para que ustedes mismos lo podáis comprobar no dice que valga 1500 euros de hecho la más barata creo que vale 1700, ahora lo vamos a ver pero no se le acerca eh, la GeForce RTX 4090, más que rápida, así es como se vende vamos a ver el eh, fotografías y un poco para que vayáis entendiendo tal y como se ven. en Nvidia GeForce RTX 4090 en la GPU GeForce definitiva supone un enorme salto de rendimiento eficiencia y gráficos con tecnología de inteligencia artificial disfruta de los juegos de alto rendimiento mundos virtuales con un nivel de detalle increíble productividad sin procedentes y nuevas formas de crear ...cuenta con la tecnología de la arquitectura... en ...NVIDIA, Ada Lovelace... ...y dispone de 24 GB de memoria... ...GC6X... ...GC6X... ...para ofrecer la experiencia definitiva... ...para jugadores y creadores... ...creadores... sí ...creando... ...perdón... ...corte... ...bueno pues vamos a ver ahora... ...los precios que tiene... La placa en cuestión, porque yo todavía no me he enterado, ponía que valía 1.500 euros y ahora me entero de que casi vale 2.000 euros, a partir de 1.959 euros. Si nos metemos un poco y nos metemos en la, parte, en la primera pestaña eh, superior izquierda, después de GeForce al lado, donde pone productos, bueno, pues ahí encontraréis eh, realmente cuánto os puede costar una tarjeta de estas vamos a ver cómo la más barata vale eh, la tamaña cifra de 1733 euros se trata de la azus tuf gaming tuf rtx 4090 24g gaming graphics cards Sistemas de refrigeración hacia Altex, eh, velocidad de frecuencia acelerada eh, y tamaño de la memoria GPU de unos 24 GB. Momentos, bueno, esperar un momento que os lo digo. La más cara es eh, la MSI GeForce RTX 4090 Super Liquid X24G. Que os costaría unos 2329 euros con un sistema refrigerador cero frost eh, velocidad de frecuencia acelerada evidentemente el tamaño de la gpu sigue siendo 24 gigabytes y vamos a ver unas cuantas más cosas sobre este este gran portento vamos a ver lo que tiene la geforce rtx 4090 las especificaciones del motor del GPU 16384 núcleos NVIDIA CUDA, esto parece muy importante, frecuencia de reloj acelerada GHz 2,52, frecuencia de reloj normal GHz 2,23, especificaciones de la memoria, codificador NVIDIA Nevec de 2.5 8 octavas de 2 por octava generación eso es si 2 por 8 o se hace mmm, no sé si va haciendo que no pero bueno descodificador de Nvidia Nevec quinta generación ahí ya hay más, concre más, más concreción con una temperatura máxima de GPU en 90 grados centígrados, potencia de tarjeta en 1 voltios 450 voltios, potencia mínima de sistema de voltios 4 que lo ponemos ahí entre paréntesis porque no entendemos 850 vatios y 3 cables PCIe de 8 pines de adaptador incluido o un cable de PSC de Gen 5, 450 vatios o más. Si os habéis enterado de algo, eh, me escribís abajo, me lo explicáis y tal y cual, bueno esto lo hago en plan broma para que veáis eh, un poco pues eh, lo difícil que es no, eh, no es difícil simplemente tú te lo compras eh, tú lo instalas y debería de ir bien eh, bueno, debería entre comillas, claro eh, entre comillas, mejor ve a una tienda y comprate un ordenador eh, <risas> Y pídele que le pongas una, y que le pongan una, una tarjeta en Nvidia. Es mejor construirse un Frankenstein. Eh, entendamos por Frankenstein a elegir tú las piezas. Si prefieres que eh, Nvidia se ocupe de una cosa mientras que otra marca se ocupe de otra. Y así dándole eh, color. Si sí, por ejemplo, a lo mejor creéis que una creéis que una tarjeta que tenéis puede llegar a la misma capacidad de su homóloga simplemente dándole más frío por ejemplo mejor refrigeración ayudaría al proceso pues lo hacéis pero son pequeñas variaciones que puedes hacer tiendas donde te venden eh, ordenadores eh, a un precio no voy a decir que razonable, pero sí, más o menos razonable para el tipo de uso que se les va a dar. Y si es el uso que se les va a dar al ordenador, ya lo hablamos con el Mac, eh, los Apple, ¿no? O sea, el uso que le das tú al Apple. Tú vas a, a una empresa, generalmente una empresa de cualquier otro sector, y te encontrarás a mucha gente trabajando... ...con Mac... ...hay otras empresas que no... ...pero generalmente son eso... ...empresas... ...que quieren tener seguridad... ...ahí es donde entra mucho... Eh, ...los Apple... ...quieren una seguridad como los de iPhone... ...que luego vemos que... ...no existe realmente porque... ...la seguridad no se destruye... ...se salta... ...como el que salta un muro... ya eso ya lo aprendimos con Chema Alonso el otro día... ...bueno, ahora después de haber escuchado todas las especificaciones decidme una cosa os compraríais un ordenador de GeForce RTX 4090 Ichi, Ichilbal Black Ichil Black perdón también de 24 os costaría 2.099 y también tiene un poco de brilli brilli que como digo yo, yo me pongo un poco en plan eh, recines si tú a esta tar a, a, si tú a esta tarjeta GeForce le quitas todo el brilli brilli y todas las lucecitas y todas las cosas que no te sirven para nada te queda una tarjeta de mmm, madre de toda la vida ¿Tú me entiendes? Porque la vas a tener. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente estamos hablando de la tarjeta, el ordenador, la caja. No digo la caja junto con la fuente de alimentación o puede que quieras elegir una fuente de alimentación tú mismo. Como digo, la mejor opción es construirte un Frankenstein. Elige tu propia tu propio sistema de refrigeración, elige tu propia placa, elige tu propia tarjeta, elige lo mejor. Cuando uno se entera de qué es lo que hace cada componente, lo que va haciendo es buscar la mejor eh, combinación entre los mejores componentes de las mejores mm, marcas. Así es, como yo, yo, así es como yo construiría un ordenador. A día de hoy, en el 2022. Pero ustedes tenéis la última palabra de qué es lo que queréis hacer o no con este tipo de tecnología. Y bueno, y con esto os dejo también con unas cuantas imágenes para que veáis cómo es un poco la... Eh, la, la tarjeta que no es más que una tarjeta eh, pero bueno no es más que una tarjeta pero es la mejor tarjeta del mundo por favor 8k eh, esto quería dejarlo un poquito en claro para que luego veamos eh, con más detenimiento esta tecnología hagamos vídeos sobre ella y sobre eh, si es el momento o no es el momento teniendo en cuenta de cada circunstancia que tenga cada uno de comprarse una tarjeta gráfica eh, tan cara como las de AMD, como las de Intel o como cualquier de las nuevas que han salido es el momento realmente yo creo que todavía todavía no pero por si acaso iros preparando porque esto sigue evolucionando y sigue evolucionando y las tarjetas nunca dejan de, este tipo de tecnología nunca deja de reciclarse, nunca deja de, de innovar, por lo tanto hay que estar preparados a cambios a lo mejor incluso muy radicales que pueden ocurrir, claro que sí, este es el mundo de la tecnología, ¿quién nos iba a decir ...hoy en día a las personas que tenemos mi edad... ...de 40, 41 años, de 35 para acá... ...para mi edad... ...que podríamos grabar en, un, en una cámara como esta... ...que solamente la veíamos en, en películas... ...de Superagente 89... ...¿quién nos iba a decir que podría grabar... ...ante tanta gente... ...o que incluso sería importante... ...o incluso que fuera un trabajo... ...¿quién nos iba a decir hace tantos años... ...que todo esto iba a ocurrir... ...eso está claro que... ...que muchos no lo vieron... ...otros sí lo vimos... ...pero ahí está... Eh, ...el mundo... ...de la tecnología... ...como la vida... ...se abre, se abre camino... ...así que a los que os gusta mucho... ...y los que queráis tener 8K... ...realidad virtual... ...dejo esto un poco para... ...dejo esto para lo último porque eh, vamos a hacer también un, una lista de vídeos eh, enfocándonos en el State of the Cake 2. ¿Para qué? Pues para hablar del tema, vamos a hablar únicamente del tema, vamos a hacer un, una lista de vídeos únicamente enfocados al tema de mi juego favorito eh, yo creo que el juego favorito de, de mucha gente, el mío por supuesto, le llevo meses, años, ya se puede decir, prácticamente jugando día tras día, o sea que imaginaos el tiempo, no son, no se cuenta ni siquiera hace cuenta ya por años, entonces mmm, quisiera hacer un, una línea de vídeos orientada como tutoriales, vídeos tutoriales, para este juego este gran juego que va creciendo cada día más y que todavía no ha llegado la tercera parte pero que estamos ahí deseosos eh, hasta la próxima con ustedes Dox Gamer, hasta la próxima en Toxic Game Channel con una longitud de 304 milímetros y una anchura de 137 milímetros una ranura de, 3, ranura de 61 milímetros y una temperatura máxima de la GPU en centímetros grados 90 con 450 vatios de potencia de tarjeta gráfica y unos 850 vatios de potencia mínima del sistema de v, VW4 <ríe> Dios mío me he vuelto loco una longitud con una longitud de tres